5, 6, 7, ok. Vamos a la con el palme, con el paso se Ay, no hay que llorar. Que la vida es un cazador. ¿Sí o no? ¿Claro? Ven, change. Vamos. Ah, entonces... vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Change, change. Esto me gusta, Esto está poniendo bueno. Vamos. Otro más, el flip from 5, 6, 5, 6, go. 1, 2, 3, 5, 6, tu rock. 1, 3. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Wow! eso ahí ahí eh, chicos hombres mamen te met même si je regarde pas la si la yo tengo un pequeño ojo que en ok no hagan no no no no no no pero yo estoy no no no no no no no no no no no no no no la no no no no no Si no no si? top, ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren! 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, y 1, 3, 5, 6, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7. ¿Y o Vamos, go, go. Bases, 5, 6, 5, 6, básico. 1, 2, 3, se va, obertura, go. 1, 2, 3, 5, 6, ramel. 1, 2, 3, attention, preparación, les manos. 1, Tres, tu la tête. Iou, I 3 Vous savez quoi? Je C'est ce qu'il m'a fait. Il m'a fait, fait Il était bon <rire> Change, change. <rire> je suis là. 1, 2, 3, tranquille. 5, 6, 7. Ah, je ramène. 13. Toujours essayer de mettre en avant la fille. Toujours. C'est tel qu'on doit prendre je suis dans mode piqué. 1, 2, 3. Pa, y y un, tres, yo revien a ver, pues un niño va a qué one, dile que no, miren, pasea, a ¿no? la regala, de la vez, no, eso, de uno, tres, boom, y eh, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, salsa, finito, si ¿sí o no, yes, entonces, amusement, chicos, amusement, no faites parte de la salsa en guerra, en sufrance, inglés, please. If make it too mechanical and do it like a robot and you don't enjoy it, but you make it push, that's not the purpose of it. The purpose is to have fun, even if you make a mistake, that is not a problem. Our objective here is that you learn something, but that you also have fun today, okay? On dirait que j'en ai trois. Mais puis je vois, c'est la même, si je la même. Si ou non? Bien, entonces miren, chicos, chicos, miren, switch, switch, switch, miren para acá. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Sí o no? 5, 6, 7. Miren. 1, 2 y 3. 5, 6, 7. Y 1 y 3. 5, 6, 7. Yo voy a pasar. ¿Ok? Con el 6. Go. A todos. De a afán. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. Yo no. 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Bien, bien, bien! ¡Súper, súper, súper! ¡Eh, eh! ¡Viaja, chocolate! ¡Yes! 5, 6, 7 y 1, 2 y 3. 5, 6, 7. 7. Dile que no. 5, 6, 7 y 1, y 3, y 5, y 7. ¿Sí? Ahora miren, hombres, hombres. Lady Styling. Importante de respetar la fama. ¿Sabes lo que respetar la fama. Miren, miren. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1. No, no, no, no, no, no. J'attends. Patience. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Voy, yo veo la marchandilla, yo meto la nota y yo paro con ella. Si o no, Vamos a partir de partir el chocolate, mi amor, por favor. La fiel de rea, atención, a que se Cinco, seis, cinco, chocolate, y un, y tres, y cinco, seis, siete, siete, cinco, seis, dile no. One, tres, cinco, y siete. Eso, ahí, súper. Changer. El chocolate, un, dos, tres, cinco, seis, siete, y Esto me un papá, me se queda? Te la viste la te dije, wow, se ve, la rosalía. Dale, dale, dale, dale. Dale la vuelta. Ok, ok, vale. Eh... Si vos n'es pas fini, il reste la 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, y 3. Et la, on fait que no. ¿Sí? Faites vos bras el garçon, il vient après. ¿On y va? Attention.